hola qué tal gente en el día de hoy vamos a aprender cómo se elimina de forma permanente una cuenta de instagram simplemente nos vamos a ir aquí donde están las tres rayitas verdad y le vamos a dar ahí luego vamos a ir a configuración si ustedes lo tienen en inglés va a decir settings le doy a configuración luego vamos a buscar a donde diga ayuda o help ok entonces ayuda ahora me va a dar servicio de ayuda en el caso de ustedes puede ser que tengan help center o algo que tenga que ver con help entonces le doy ahí a servicio de ayuda entonces ahora yo le voy a dar a gestión de la cuenta le voy a dar a eliminar tu cuenta y le voy a dar al del medio que qué tengo que hacer para eliminar mi cuenta le doy ahí al del medio y ahora entonces vamos a buscar aquí donde dice para eliminar tu cuenta de forma permanente ve a la página eliminar la cuenta, le vamos a dar ahí Ok, luego en este paso me va a pedir mi usuario correo o contraseña Tienen que saber si es su correo o contraseña, si no deben resetearla le voy a enseñar un video de cómo se resetea la contraseña de Instagram Entonces lo que ustedes van a hacer ahora es que ustedes van a seleccionar la razón, simplemente ustedes ponen una razón cualquiera, otro motivo Y aquí ustedes van a poner su contraseña, ok Tienen que poner la contraseña ahí Cuando ustedes la pongan, entonces ustedes le van a dar a donde dice eliminar de forma permanente Yo no le voy a dar porque yo no quiero eliminar mi cuenta de Instagram Pero en el momento que usted le dé a eliminar de forma permanente, le va a salir un mensaje que dice gracias, lamentamos que usted se haya ido, ya usted ha eliminado su cuenta de Instagram. Entonces simplemente usted va a la cuenta de Instagram de un amiguito y te revisa a ver si usted aparece, usted se va a dar cuenta que ya usted no está, porque ya se eliminó de forma permanente. Espero que haya servido de ayuda el tutorial, no olviden suscribirse y darle a me gusta.